Buenas noches, Puerto Rico, disfrutando de un fin de semana largo y de muchas actividades como las regatas, ferias y festivales para que lo pase bien con su familia y con sus amistades. Les habla Madeline Ortiz para hoy, sábado 23 de julio de 2022, vamos a estar celebrando los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por el auditor Ricardo Carmona de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company. Y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Para hoy sábado, el Powerball tiene un premio de 119 millones de dólares. Pero recuerda que para ganar debes jugar, si no juegas no te pegas. Y eso no termina ahí. El próximo lunes, Loto Cash. Cuenta con un premio de 520 mil dólares y la doble revancha tiene 190 mil dólares. Este verano es para disfrutarlo, así que participa del verano eléctrico de la Lotería Electrónica porque puede ganar premios en efectivo, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas. ¿Estás listo para ganar? ¡Vamos! Juega el verano eléctrico de Lotería.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 El número ganador del Pega 2 es el 2-8. Repito, el número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 28. Ahora continuamos con el Pega 3. Muchísima suerte, familia. Ese boleto, hermano. El número ganador de Pega 3 comienza con el 5. Segundo número, 7. Tercer número, es el 8. El número ganador del Pega 3 es el 578. Repito, el número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 578. Y ahora concluimos con el Pega 4. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! Saludos donde quiera que nos estén sintonizando. El número ganador comienza con el 6. Segundo número, 5. Tercer número es el 7. Cuarto y último número del Pega 4 es el 3. El número ganador del Pega 4 es el 6573. Repito, el número ganador del Pega 4 en la noche de hoy es el 6573. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información, visiten el enlace de nuestra página web, loteríasdepuertorico.pr.gov. Muchísimas gracias por sintonizarnos, que tengan un fin de semana maravilloso y los esperamos este lunes a las 2 de la tarde, como de costumbre. Buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Sarah Davis Buechner. this is your first visit to Puerto Rico, but you were telling me you're certainly hoping it's not the last and to have many friends in New York City where I lived for many mm -hmm. years in El Bronx. In El Barrio. In El Barrio, yes. we hear lots of music from Dominican Republic and Puerto Rico and Mexico and Cuba and so forth. So this are? visit yeah. was definitely overdue. I think so. Yes. yes. It, feels, it feels like going to El Bronx, going home, yes. And yes. how did it finally come about? Was it Maestro Valdez who contacted you? It was very much through Maestro Valdez. I played with him in Edmonton in Canada mm -hmm. where I live now in uh, Va Vancouver but we played with the Edmonton Symphony and we got along very nicely and then we played again in Hawaii and now we're playing here. So he only picks the uh, the elegant places to, uh, <laughs> to make music together. So And what I'm about the kidding. repertoire, the Mozart concerto? Is that something that you selected? Did Maestro Valdez requested it? Well, the first time we played together, we played Mozart and mm -hmm. I think we both felt very good about that, very special about that. Then in Hawaii, we were asked to play Gershwin, which is a lot of fun, but I think he wanted to return to the Mozart and he asked for this one. He told me that he had played this last, many years ago, with uh, Alicia de la Rocha. Uh -huh. So uh, he wanted to repeat it again, and I feel kind of honored that uh, he thought of me to, uh, to be the next,